A esta ermita, la ermita de la Santa Cruz, se llega a través de un camino, a partir de las famosas escaleras de los franceses, cortando hacia San Benet. De hecho, el camino es, es doble, tanto una para la Santa Cruz como otra para la ermita de San Dimas. Se denomina la ermita de la Santa Cruz, o Santa Elena, porque está dedicada, a parte de la cruz, la crucifixión de Jesús, a la Santa Helena, la famosa Helena de Constantinopla, madre de Constantino, que en el siglo III Cristo fue de alguna forma la inductora para que Constantino declarase el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Se llama Santa Cruz también, porque recordemos que Elena de Constantinopla se dedicó a buscar en Antioquía y en Jerusalén los restos cuatro siglos después de la crucifixión de Jesús, y encontró un gran trozo, dos grandes trozos, de hecho, de la cruz de Jesús, la famosa Vera Cruz, que luego se popularizaría por todo el mundo, y esta cruz fue también la que llevaron los templarios, en la, cuando la toma de Jerusalén, luego desapareció, etc. Esta ermita, de hecho, está bajo la égida de los ermitaños del monasterio de Montserrat, los monjes benedictinos tienen dos ermitas que controlan ellos directamente, que no están en ruinas, es esta y la de San Dimas, y esta ermita es importante porque en ella vivió mucho tiempo, vivieron diversos ermitaños monjes en el último siglo, en el siglo XX, y hasta principios del XXI. Primero fue el Padre Stanislao, ermitaño, ¿no? directamente, era pertenecía como hermano a la comunidad, pero vivía aquí arriba. Cuando él se marchó a Japón y luego murió, estuvo aquí eh, el padre Basili. Eh, Basilio en castellano el padre Basili en catalán. El padre Basili fue uno de los personajes clave de los ermitaños modernos de Montserrat. Él acogía aquí gente que venía destruida, destrozada psicológicamente a veces, gente que intentaban suicidarse, los acogía, los tranquilizaba. Hacía la función de ermitaño del siglo XX. ¿no? Creo que es muy importante, Ríos de un matejo. Ah, y después ríos de tu Se se fue mal, mai fue mal a si no teníamos que esta serie de llenan cara de responsable, que se pasechan a mun y a val en una cartereta de ejecutivo, Serios como una patada. Bueno, yo sí, las pasadas están serias, pero en fin, es una forma de digno. ¿no? En esta ermita fue de las pocas ermitas en las cuales el Dalai Lama eh, en, del Tíbet, cuando vino a Barcelona, eh, vino precisamente, pidió... ...ascender a la montaña de Montserrat y ver un ermitaño... ...un ermitaño espiritual... ...y fue el padre basilio quien lo recibió... ...en esta ermita... ...de hecho... ...esta ermita está bajo el influjo benéfico... ...de este ermitaño, del último ermitaño, el padre Basili. ...el cuidó el jardín, cuidó la cisterna, el habitáculo... ...y toda la ermita resuma todavía... ...aunque ya hace cinco o seis años que no está con nosotros kármicamente, él permanece todavía en esta ermita. Es una de las ermitas más benéficas de Montserrat, de las pocas que tiene un, un pozo todavía en activo y un jardín cuidado. Es un lugar esencial para hacer una buena meditación. Als ocells amb seis voladas le mostraran una font. un cantán en bells baixa, cuando elniu al crida al sol. Menja creixens y xicoires y sireras d'arbos y veu de la agua llamada, pero sa sed es de amor Y veo el cel dentro de lona, y dentro del cel son espos, y de sus ulls en la flama la seva ánima es La ermita de la Santa Cruz o de Santa Elena, eh, dado que es una ermita que ha sido habitada hasta finales del, XX, del siglo XX por ermitaños, por los únicos ermitaños prácticamente de la segunda mitad del siglo XX. Es, es propensa y es adecuada para hacer eh, lo que yo llamaría el, el contacto con el ejercicio, el contacto espiritual con el arquetipo del ermitaño. Bien, el lugar que podemos escoger en esta ermita es naturalmente cerca del huerto, en donde está el pozo, está situado directamente hacia el noroeste, y una vez allí, adoptaremos una posición yogi. y empezaremos primero con una respiración yoga, tranquila, ¿eh? respiración de meditación oriental, durante algunos minutos. Después de estos minutos, cerraremos los ojos, y empezaremos un ejercicio de visualización, visualizando primero al fondo de la actual ermita de la Santa Cruz, cerca de la cisterna una enorme puerta de bronce en esta puerta de bronce con dos grandes, con un aldabón encontraremos una grabación en bronce en estas puertas In ic signo vincit, es decir, en latín con este signo vencerás y veremos que hay una cruz dibujada en las puertas de bronce Mentalmente, con visualización, con nuestra respiración yoga, con los ojos cerrados, empezaremos a bajar por unos escalones de esta puerta una vez abierta. Al cabo aproximadamente de un minuto, llegaremos al final de esos escalones y apareceremos, llegaremos al famoso jardín del que, del que nos hablan los poetas, el jardín de la sabiduría. En este jardín, lleno de, lleno de nenúfares, orquídeas, Crisantemos, azucenas, nos vamos a encontrar precisamente con la ermita de la Santa Cruz, que hemos tenido a nuestras espaldas mientras visualizamos. Y en el centro de ese lugar, al lado de la ermita, junto a la cisterna, encontraremos la figura de un ermitaño ancestral, del antiguo ermitaño, que siempre, de los miles que es... De alguna forma la consagración, la transfiguración de todos los ermitaños que han vivido en esta ermita. Este ermitaño, ancestral, como repito, con barba blanca, con una túnica de terciopelo, en las cuales veremos grabadas sobre su túnica las famosas frases en latín, salus per naturam, es decir, a la salvación por la naturaleza. Tendrá un báculo de los peregrinos. Y una famosa sortija en la mano izquierda que nos mostrará un oso con una argenta, un oso arrancando el brazo de un cazador, símbolo de los iniciados. Nos acercaremos mentalmente a ese ermitaño y le haremos una petición, una petición relevante sobre nuestra vida, sobre nuestra existencia, algo que realmente nos importe. ...para que se nos intente contestar a esa pregunta. El ermitaño... ...esa es la sorpresa... ...siempre nos contestará. Dado que estamos en contacto con nuestro inconsciente... ...y es nuestro inconsciente el que realiza el viaje... ...siempre recibirá alguna señal. Algo que va a ser relevante... ...para encontrar la respuesta... ...a esta pregunta existencial... ...que nosotros hemos planteado. Al cabo de... ...unos minutos... ...le daremos las gracias al ermitaño... ...si él no entra en contacto con nosotros directamente... ...o nos habla... ...saldremos del jardín... ...de la sabiduría... ...y subiremos... ...estos 40 o 50 escalones... ...en la semipenumbra... ...hasta llegar de nuevo... ...a la puerta de bronce... ...la cual atravesaremos y cerraremos... ...aquí empezaremos... ...a terminar la visualización poco a poco abriéndolo nuevo los ojos y despedazándonos de nuestra posición yoga.